Todos comprendemos que la investigación médica y los experimentos médicos son algo necesario para el progreso en la prevención y tratamiento de las enfermedades y pandemias. La Organización Mundial de la Salud exige que se respeten siempre los principios éticos para dicha investigación y experimentos. La historia nos muestra, sin embargo, que ciertas prácticas de algunas empresas, también entre las farmacéuticas, no respetan dichos principios éticos, poniendo en riesgo la vida de muchas personas vulnerables y necesitadas, y en demasiados países se encuentran productos falsificados que ponen en peligro la vida de las personas. Según rudan Rudansiwa, líder de un partido de la oposición en Ruanda, la empresa privada Life Pharmaceuticals, con sede en Estados Unidos y filial en Ruanda, en asociación con el gobierno de este país, y según ha explicado su director ejecutivo, está lista para comenzar pruebas de medicamentos o vacunas en ciudadanos ruandeses. Por otra parte, la propuesta de dos expertos franceses para usar África como laboratorio de pruebas para un tratamiento contra el coronavirus generó una enorme polémica que ha hecho alzar la voz de varias personalidades africanas. Ciertas prácticas de algunas empresas farmacéuticas parecen buscar el lucro propio por encima de la salud de los demás. Este capitalismo feroz y egoísta, como explica el sociólogo Mike Davis, profesor de la Universidad de California, es aún peor y más grave que la enfermedad del coronavirus. El acceso a ciertos medicamentos necesarios, incluidos los antibióticos, vacunas y antivirales, debería ser un derecho universal y gratuito. La vida de las personas empobrecidas debe ser siempre una prioridad por encima del beneficio de las grandes farmacéuticas. La opresión y explotación de las personas empobrecidas y de sus recursos, particularmente en los pueblos de África y del hemisferio sur, sigue aumentando cada día por la codicia e inhumanidad de muchas multinacionales europeas y occidentales. Los pueblos africanos en lugar de limosnas piden más respeto, cooperación justa y solidaridad real. Oye, oye, oye, oye, oye, oye.